Espero que estéis súper súper bien en el día de hoy En el día de hoy os estaré enseñando muchos secretos que no conocéis del tráiler de Black Panther Que por cierto nos esconden muchos secretos que... Vais a alucinar Os voy a enseñar algo que nos mostrará muchísimos secretos Que nadie ha podido verlos porque están ocultos ¿Quieres descubrir de qué se trata? Pues solo debes dejar tu poderosísimo like en este vídeo que eso apoya muchísimo el contenido y amigo, quédate hasta el final del video. Antes de todo, familia, si no formáis parte de esta familia, ya sabéis, os podéis suscribir, que es totalmente gratis. Y estamos a punto de llegar al medio millón de suscriptores. Apoyaría muchísimo que os suscribieseis todos. Y debes enterarte de todas las cosas de Fortnite. Y te va a encantar el canal porque siempre estamos subiendo vídeo cada día. Disfruten del video, os dejo con el sorteo. ¿Quieres conseguir una skin de la tienda o un pase de batalla totalmente gratis? Con el vídeo de hoy podrás conseguirlo Tan solo debes seguir dos sencillos pasos para participar Suscríbete al canal con la campanita activada si todavía no formas parte de la familia Deja tu poderosísimo like para que se posicione correctamente el vídeo Y no olvides, importante, comentar en este vídeo tu ID de Fortnite Ahora ya pasamos con el video que está súper, súper interesante. Como ya sabrán, venimos justo de ver el estreno del tráiler de Black Panther en Fortnite. Literalmente ha salido la skin hace muy pocos días en el juego. Un tráiler donde vemos una reunión de muchas skins de Fortnite. Muchas skins importantes ahora en el juego. Todas juntas delante de la estatua de Black Panther. Para rendirle homenaje, ya que como sabrán, o si no sabían, el actor que representaba a Black Panther originalmente, Chadwick Boseman, falleció este mismo año y fue una noticia que llegó a todo el mundo, como era de esperar. Así fue como Fortnite decidió hacer un homenaje con todas las skins de Fortnite a Black Panther. Wakanda Forever. Entre ellos pudimos ver a Midas, por lo que esto significa que Midas todavía sigue vivo, está dentro del bucle de Fortnite. Así que realmente Midas todavía sigue vivo y esta es la mejor pista que tenemos sobre él. Por muchas veces que lo hemos visto morir, Midas todavía sigue vivo gracias al bucle de Fortnite. Entre ellos también estaba John Jones, lógicamente Uno de los personajes principales De esta temporada 5 de Fortnite También fue a rendir homenaje A Black Panther Con todos los demás Por si no sabían, justo en el video anterior Encontrarán el gran secreto Revelado de John Jones Y es que logramos descubrir quién es La persona que está al otro lado del teléfono Cuando le llaman Es decir Sabemos quién es su jefe Si no vieron el video Les aparecerá una etiqueta ahora arriba Para que vayan después de ver este video O justo en la descripción Ahí descubrirán cómo realmente Descubrimos que detrás de algunos personajes Que nadie sabe Se esconde siempre Jonesy O Ramírez Descubrimos que muchas skins Como la bombardera Son variantes de la skin de Ramírez y ella es quien llamó a Jonesy en la oficina Ahora ha aparecido de nuevo en el tráiler de Black Panther Y justo detrás aparece de nuevo Deriva Que es otra de las skins Variantes de John Jones Ahora hablaremos del camuflaje que están viendo en pantalla Muchos jugadores reportan que tiene un mensaje oculto Con las runas que aparecen en el camuflaje los jugadores creen que lógicamente se trata del regreso de Kevin el Cubo en Fortnite o algo similar. Y es que son totalmente idénticos los símbolos que coinciden con los de Kevin el Cubo. Es decir, los símbolos que vemos en el camuflaje del arma son réplicas exactas de los símbolos de las runas de Kevin cuando apareció en Fortnite. justo. En los lugares que están viendo en pantalla es donde aparecieron las runas que coinciden con las del camuflaje Esto significa que en esos tres lugares ahora debería haber algo importante Veamos ¿Será que Fortnite nos está dando señales de dónde estarán apareciendo los nuevos portales de Fortnite Que todavía están por salir en esta temporada? ¿O realmente podría ser que Fortnite... ...nos está avisando de dónde será que Kevin aparecerá de nuevo esta temporada. ¿Cuál creen que es la teoría mejor para esto? Os leo a todos en los comentarios de este video. Por si no sabías todavía, descubrimos que en el lugar donde Kevin apareció por primera vez en la historia de Fortnite... ...ahora hay un puente... Es exactamente las mismas coordenadas donde Kevin apareció en la temporada 5 del capítulo 1. Ahora, en la temporada 5 del capítulo 2, justo en este lugar, hay un puente. Así que probablemente el cubo, si aparece o algo raro debe suceder, seguro que sucederá en ese puente... Qué casualidad que en el camuflaje de Cóndor ahora salgan las runas justo de Kevin el cubo cuando está justamente por aparecer de nuevo en Fortnite. ¿Qué os parece si os cuento el gran secreto de Jonesy? Y es que este nos explica y nos cuenta en secreto que el secreto que él sabe para salir del bucle de Fortnite, el que conoce y sabe que funciona... Es con las furgonetas de reanimación del juego Esas furgonetas son la salida del bucle Según Jonesy uh. El siguiente secreto que poca gente conoce Lleva con nosotros un tiempo ya Y estoy seguro El 99,9 de vosotros no lo conoce Fijaros en los nombres de las ubicaciones del mapa en Fortnite ¿Sabían que algunos de estos nombres están escritos con letras blancas y el contorno negro? ¿Por qué las otras están escritas con letras negras y el contorno blanco? ¿Sabían de esto? No hemos encontrado lógica ni ningún misterio a comentar sobre este tema. Pero realmente si están así en el juego y no es un tema de contraste para que se vean mejor las letras, se verían igual de bien. Esto es por algo en concreto. Que todavía no hemos descubierto amigos Por último antes de despedirnos Quiero que sepan que hay más runas de Kevin O al menos eso parece Están situadas en la cabaña del cazador Si quieren ir a visitar esta runa para averiguar algo de esta Pueden ir ahora mismo a verlo Amigos Espero que les haya encantado este video como siempre Y nos vemos en el siguiente video cracks